Construimos ciudades para acceder a la educación, a la cultura y, en teoría, a una mejor salud. Generamos zonas económicamente atractivas, con diversidad de empleos y una calidad de vida prometedora. Y todo esto, casi sin darnos cuenta, ha dejado residuos. Algunos protagónicos en la agenda pública, la contaminación del aire, la inseguridad, el congestionamiento vial. Y uno más que, paradójicamente... ...ha permanecido en silencio. Entre más grande y moderna es la ciudad, más ruidosa. Erróneamente, hemos hecho un sinónimo de algo que debería ser antagónico. un error que, como los otros residuos, también está cobrando vidas. En Europa Oriental, el ruido es la segunda causa de problemas para la salud, solo después del aire contaminado, según el reporte más reciente de la Organización Mundial de la Salud sobre este tema. En México, al parecer, hemos desarrollado una cualidad que nos tiene condenados, acostumbrarnos. Apenas llevo como cinco meses viviendo aquí. Con tantos coches pasando y tantos trailers después de las 11 de la noche, cuando yo a veces me duermo muy temprano, fue muchísimo, muy complicado. Hay días que amanezco con muchísimo tráfico y muchísimo ruido y muchos claxonazos y pues estoy acostumbrándome. El ruido no pide permiso, es invasivo, tiene formas y modos específicos de viajar y por lo tanto de irrumpir en nuestras vidas. 86 decibeles hace horas. y eso es lo que escucha toda la gente todo el tiempo bueno para empezar los decibeles no son sólo para sonido hay muchos tipos de decibeles decibeles SPL que son los que son para sonido sound pressure level decibeles B para voltaje decibeles U también para voltaje decibeles W para potencia infinidad de decibeles. Pero los decibeles en realidad son una escala que inventaron los humanos para no manejar números tan grandes. Porque en realidad el sonido son variaciones de presión en el aire. La presión se mide en pascales. Si midiéramos la diferencia entre pascales de sonido a sonido, son números enormes. así imposible trabajar con ellos. ¿no? De hecho, para distinguir el doble de presión sonora siempre van a ser 6 decibeles más arriba no es una escala lineal, es una escala logarítmica los decibeles no es lo mismo un decibel de 4 a 5 decibeles que de 90 a 91 decibeles, la diferencia es muchísimo, muchísimo mayor que 10 ¿Quiénes pueden escapar del ruido? podríamos pensar que nadie pero en este mundo el silencio sí se puede comprar y una vez más quien menos tiene, más debe aguantar. Nos hemos olvidado que las calles no tienen que ser ruidosas. O quizás no hemos conocido calles sin ruido, porque nacimos y crecimos con él. Yo no crecí en la Ciudad de México, crecí en una comunidad en la que los niveles de ruido son muy bajos. Pero después me fui a Guadalajara a estudiar economía y después me vine acá a la Ciudad de México a estudiar primero una especialidad en Economía Ambiental en la UNAM y después una maestría en Estudios Urbanos en el Colegio de México. Bueno, cuando llegué a Guadalajara no podía comprender cómo la gente podía vivir con niveles tan altos de ruido, ¿no? Por ejemplo, de los camiones o en las plazas comerciales hay mucho ruido, en todos los locales comerciales, por ejemplo, restaurantes parecía que tener ruido es una condición necesaria para que la gente se sienta cómoda cuando probablemente sea lo contrario. Entonces mi fascinación y mi sorpresa y mi molestia por el ruido creo que tiene que ver con no ser un urbanita de, de nacimiento, ¿no? ¿Qué tanto valoramos la calma y la tranquilidad? El problema del ruido está desvalorizado, tanto que ha perdido importancia en el mercado de la vivienda. El precio que pagamos por cualquier bien en las sociedades capitalistas es un reflejo del valor que tiene tal bien. ¿no? Entonces, la, la, para explicar el precio de la vivienda, no, bueno, hay que contemplar que la vivienda de una ciudad no se explica de la misma manera a lo largo de toda la ciudad, sino que existen submercados. ¿no? no es el mismo submercado, el de las Lomas, por ejemplo, que el de la Condesa o que el de la Roma. no. Entonces, en cada uno de estos submercados, los consumidores le dan un valor distinto a la vivienda. Quizá en las Lomas valoran más la tranquilidad, eh, la relajación, y quizá en la Condesa, en la Roma, o en otras zonas en las que se caracterizan por los negocios o por los giros comerciales de esparcimiento, quizás lo que se valora es precisamente estar cerca de donde hay ruido, ¿no? de los bares, de los antros. Nos molesta el ruido, eso es un hecho. ¿Pero qué estamos dispuestos a hacer para disminuirlo? ¿Y qué nos impide realizar acciones para vivir en un paisaje sonoro que no sea violento? El ruido es un tipo de sonido, finalmente el ruido ya es una apreciación... ...que se le da a un sonido en específico, entonces el paisaje sonoro... ...y lo que, lo, el término de paisaje sonoro es finalmente el entorno acústico... ...y la percepción humana hacia ese entorno acústico. La política pública tendría que integrar el tema del paisaje sonoro... ...como un término mucho más abarcativo en donde parte de lo que se tendría que estar trabajando sería trabajar directamente con la gente y su apreciación hacia los sonidos y o ruidos que suceden en la ciudad. Es clarísimo que hay, hay un tema de salud, ¿no? O sea, sí, sí me queda claro que a ciertos, a ciertos decibeles tú empiezas a tener un problema de salud y tenemos que pensar que el sonido en esos decibeles tiene que ver con la espacialidad y la temporalidad. O sea, hay unas tablas que, di, que dictan y te dicen si estás en un espacio determinado tanto tiempo a ciertos decibeles evidentemente vas, vas a tener una perturbación en salud de distinta graduación, ¿no? Eso me queda claro y con eso tenemos que trabajar. Tampoco ahora vamos a decir ahora todo, hay que permitir todo y entonces, como es parte de la identidad nacional ser ruidosos, seamos ruidosos, ¿no? Evidentemente que no. Mi nombre es Cristina Humada y me desempeño como ingeniera de pruebas de software. Los coches, como relojitos, seis. Entre 6:30 y 6:45, todos los coches empiezan a hacer exactamente a tocar el claxon en, en los semáforos. Conforme fue avanzando el dormir menos y dormir poco y dormir mal, pues empecé a tener problemas de depresión. Eh, me reportaron a RH varias veces por mi modo tan poco amable de responder. Sí, fue. Sí, me iban a correr. Sí, todo porque no dormía bien. Pero sí, sigo teniendo do dolores constantes de cabeza. Y el ruido, no, no soy muy tolerable al ruido. De lucha, Todos somos agentes de ruido, y nuestras actividades en conjunto crean un paisaje sonoro. Pero, si no existe una norma, ley y reglamento que nos regulen, el paisaje puede ser no solo desagradable, sino dañino. Hay tamales, Huir del ruido, es un costo que hasta ahora, debemos asumir nosotros mismos. Tapones para oídos, ventanas de doble vidrio, máquinas de ruido blanco. ¿Cuándo tendremos políticas públicas que nos protejan? Y esa parte como del ruido era lo que menos eh, esperaba como encontrarme que afectara de alguna manera. Hasta que ya estás aquí después de un mes dices, Ay, este creo que no he podido dormir bien por tanto ruido. Sí llegué a considerar cambiarme de departamento, la verdad, sí lo he considerado. Realmente siento que es algo más de cortesía entre ciudadanos que el hecho de que yo tenga que cambiarme a vivir muy lejos o donde haga menos ruido para poder dormir. Hay un estudio en Canadá que muestra cómo esta gente que se traslada tantas horas en un transporte que no está habilitado en términos acústicos para ir como va uno en su coche, digo yo que tengo que ir a Santa Fe todos los días y que tengo la fortuna de que voy en mi coche, ¿no? pues bueno, vas ciertamente aislado, pero estos transportes en realidad no están aislados, ni mucho menos si es más van a músicas, entonces la gente ya llega estresada a su trabajo, entonces pensemos en esta ciudad y los traslados que llevan, esta gente ya llega con un nivel de estrés, ¿no? con un ritmo cardíaco súper acelerado y, no sé, con temas de capacidad auditiva. Entonces, eso si tú lo transformas incluso en términos económicos, pues ya tenemos todo un tema. ¿no? El, el impacto urbano tendría que incorporar el factor ruido como un tema trascendental, o sea, de las cosas más importantes, porque afecta directamente. En el caso de la Ciudad de México se ha hecho nada, ¿no? o sea, creo que el poco avance que se hizo y, y bueno, se ha hecho tiene que ver con lo que hace el trabajo de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial en los últimos años, que lo que hace es seguimiento a denuncias y que ha, hecho, eh, que ha trabajado muy de cerca con la ciudadanía en el sentido de educar y mostrar y conciliar el tema del ruido. Pero bueno, es una Procuraduría muy pequeña. A pesar de todo el ruido al que estoy expuesto y que sé que me hace daño, no me he movido de esta vivienda en cuatro años. He desarrollado estrategias de adaptación también a este contaminante. Por ejemplo, no estar aquí durante el día. Bueno, buenas prácticas de política pública para abatir la contaminación sonora como una las, las pantallas repelentes de ruido que reflejan el ruido antes de que penetra la vivienda otra, como las etiquetas de calidad ambiental del edificio, que te dice a qué riesgos ambientales estás expuesto: que puede ser actividad sísmica, puede ser ruido, puede ser provisión de agua. Y bueno, también la gestión del uso del automóvil, puede ser una o es una política pública para abatir el ruido, en la medida que se reduce el uso del automóvil. Aún sabiendo que el ruido puede ocasionarnos ataques al corazón, depresión y daños físicos irreversibles, ¿dejaremos que siga invadiendo nuestra vida? En este punto, urge romper el silencio.